Hola a todos, soy Mario Álvarez Chaurro y esto es Por qué leer número 8. Hoy celebrando nuestros dos primeros meses al aire y claro está, compartiéndoles un libro que todo social media debe tener en su cabecera. Bueno, el día de hoy les traigo el libro La Nueva Oportunidad en los Negocios de la Base Pirámide, escrito por C.K. Prahalad y editado por Norma en 2009. Bueno, este libro nos muestra que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras estrategias y en especial las digitales en un mercado de más de 5 mil millones de personas, los pobres del mundo. Pero, ¿por qué leer la nueva oportunidad de negocios en base de pirámide? Principalmente porque este proyecto de innovación que dio sus frutos después de 5 años, nos enseña cómo los proyectos de mercado pueden ayudar a cerrar la brecha digital, interviniendo estratégicamente las tecnologías de información y comunicación de esas comunidades. Asimismo, Prahalat señala con estudios de caso que han aprendido las grandes empresas al aplicar las tecnologías de forma no convencional en estos mercados. ¿Y cuál debe ser su balance entre el enfoque de marca y la priorización del consumo? Bueno, espero que este libro haya sido de su agrado y no quiero despedirme sin antes dar las gracias a todas las personas que nos han seguido y nos han enviado sus comunicaciones y que han hecho posible estas ocho semanas de por qué leer. Bueno, y como siempre, si tienen alguna duda o comentario sobre este programa, no duden en comunicarse por favor a mis canales sociales. Gracias y hasta una próxima oportunidad.